le regaló dos pesos a Gorriarán. Mira, espérate, jato, a algo. Mira, dos pesos. ¿Para qué Pues para ti. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mi amigo le regaló dos pesos a Gorriarán. Mira, borde, espérate, jato, a algo. Mira, dos pesos. ¿Para qué Pues para ti. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mi amigo le regaló dos pesos a gorriarán. Espérate, gorrias. Mira. Dos pesos. ¿Para qué son? Pues para ti. Bueno, muchas gracias. Gracias.